Compitruenos, seguimos con nuestra serie de VGC de Pokémon competitivo y la verdad es que estamos un poco estancados en rango 7 ¿eh? Seguramente haga algún combate más fuera de cámara, pero hoy os voy a enseñar el equipo que vamos a jugar que creo que está mmm, al menos curioso chicos Fijaos, tenemos a Tiranitar que no lo hemos jugado todavía, tenemos a Volcarona y por último tenemos a Farigiraf El Farigiraf es Orb, sí es Clifor. No me preguntéis por qué. Este equipo lo he cogido de por ahí. O sea, no sé ni de dónde ha salido. Y vamos a ver qué tal va. Porque con ese tiranita de Policy. Yo no sé, no sé. Este equipo, este equipo es un poco raro, ¿vale? Así que no prometo nada. Ahí está, tenemos con que se llama. ¡Wow! Vaya nombre. Rai Rai, perfecto. Que nos lleva. Oh, un equipo bastante ofensivo, chicos. Muy, muy ofensivo. Vale, el Farigiraf tiene Trick Room. Por si acaso nos hiciera falta, pero. No sé yo hasta qué punto aquí nos puede ser de utilidad. Tenemos un equipo bastante similar y nuestro Garchomp es rápido o no es rápido, porque no lo tengo yo muy claro. ¿eh? Vale, sí, full ataque, full velocidad, o sea, es bastante rápido, de hecho es muy rápido. Así que podemos intentar salir directamente con Murkrow, Garchomp, una cosa así extraña, o guardarnos a estos dos para el late game. Y arriesgar y salir con Farigiraf. Para un poco baitearnos uh, el posible Trick Room, etcétera, etcétera. Es tipo normal psíquico este bicho, ¿verdad? Hmm. Hmm. Vamos a hacer una cosa: vamos a lidiar con Tiranitar y con Farigiraf. Y vamos a dejar en back a Goldengo y a Garchomp. Este Garchomp tiene Gara Dragón. Como veis, chicos, yo estoy un poco perdido Cabeza de hierro, danza de espada, no tiene Protect. Bueno, perfecto, hoy perdemos, chicos <risa> Hoy perdemos seguro, a ver qué hace nuestro rival Pero no va a estar fácil Al final no he cogido ningún speed control que no sea Farira Vamos a ir por la modalidad de Trick Room Dejando a Garchomp en la back, ¿vale? Y luego, si vemos que nos sale con el y peste Final Gambit O alguna cosa de estas Pues podemos cambiar por nuestro Goldengo y cositas así, ¿vale? vale Veremos cómo sale, porque no prometo nada, chicos. Venga, a ver con qué nos sale. Murkrow Mousehole! ¡Hala! Nos sale muy ofensivo. Pero muy... Mo bueno, quiero decir, con el Mousehole a pegar. Pero yo he salido con Tiranitar, hermano. Y eso no te va a gustar un pelo. A ver. El cambio a Goldengo es cantado, ¿no? O sea, cambio a Goldengo Danza Dragón. ¿Qué? qué? Porque el, el Mousehole... No puede hacer mucho A ver, me puede tirar un foul play el murcro Y me puede doler Pero... Me importa ¿Me importa? Viento afín Qué musicón Y va a pegar el population bomb Que no sé ni cómo es en español Proliferación Perfecto Buah Buah Cómo estamos jugando chicos Qué barbaridad Qué barbaridad Qué feelings tengo Lo siento, hermano Será otro día lo del population bomb este Lo vas a tener que cambiar Y lo sabes Vale Estaría bien hacer un turno inteligente aquí Y es, vamos a pensar Qué nos puede meter en el, en el campo, ¿vale? Vamos a ver Prediciendo un Rock Slide Puede entrar Goldengo Y Anigilip. Así que, vamos a hacer la jugada Pro número uno. bola sombra A Mousehole Y avalancha, chicos No sé si esto va a funcionar Pero yo creo que Mousehole lo va a quitar de aquí Dime que sí, por favor que entre Anjilee o que entre Goldengo, por favor. Goldengo es muy buen pick para meter aquí, ¿eh? Y dejar a, a Murkru para tirar un foul play o algo así, ¿no? Que me va a doler, ¿eh? Ojo, me va a doler el foul play. De hecho, hago bien no tener la cristalizar, porque si te la cristalizo a tipo roca se nos puede complicar. Vamos a ver. A ver si esta predic nos sale bien. Ahí está, retira Mousehole Goldengo explicado <risa> ¿Cómo jugamos? Ah, doble cambio Anihilate Anihilate Gacho Vale, me sirve Me sirve, me sirve mucho Me sirve mucho Avalancha Que no les va a quitar prácticamente nada Aunque estemos a más uno, obviamente Y bola sombra Predic del demonio Pa' tu casa Dios, cómo mola jugar así, chicos Como mola Tan, taran, taran, taran, tan. Ok, vale, cuidado, que no está ganado, eh. Que tiene el Tailwind, tiene a Murko con foul Play y tiene el Population Bomb. Ese que bueno, el Population Bomb, por suerte, nos da un poco igual. De hecho, tiene que sacar a, a Mousehole, pero cuidado, eh. Tiene Follow me, esas cositas. Ok, vamos a ver qué teratipos soy, porque ni siquiera lo sé. Este es teratipo acero. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. A ver, si viene un Earthquake. Muy duro, ¿eh? Viene un earthquake muy duro. Puedo proteger. ¿Y que Arquetera tipo es? Roca es esto, ¿no? Entiendo. Ya. Ya, ya, ya, ya, ya. A ver, puedo tirarle un triturar, ¿eh? A ese garcho. Si me quito a garcho. Vamos a pegar fiebre dorada y protección. Si me mata Goldengo, me da igual. Goldengo ya ha hecho lo que tenía que hacer. Y Goldengo podría aguantar un, un terremoto Sin ningún problema, yo creo ¿Otra vez de Mousehole? ¡Qué perro! Quería que encerrarme en Avalancha No has podido, hermano Pero ahora, ahora tengo un problema Y es que tengo que cambiar, sí o sí Porque si no me va a encerrar A ver, Goldengo, dime que estás bien buildado para aguantar un terremoto Perfecto, ah, increíble O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido Si nos quitamos a Garchomp, chicos Yo creo que prácticamente ya hemos ganado, ¿eh? Prácticamente ya hemos ganado A ver si se acaba el Tailwind, tío ¿Qué nivel? Murkrow Ok Solo le queda esto, o sea que no hay más No hay más barrabás El problema es que me voy a comer Tremendo foul play más Más terremoto, eh Me interesa guardarme a Tiranitar ¿Cuántos turnos he dicho que quedan de Tailwind? Uno me interesa matar a Murkrow. El problema es que no lo voy a matar. Aquí voy a proteger para aguantar el máximo posible y tal y cual. Pero pinta feo, ¿eh? Tengo que hacer avalancha. Si me mata a Tiranitar con Full Play más Terremoto, es lo que hay. Pero no me queda otra, chicos. A ver, podría haber protegido. Doble Protect, quizás. Era la jugada, ¿no? Vamos a ver. No te la cristalizo porque nos lo quiero. No me, me lo... Ah, vale. Te, te, te, la, te la tierra. Tera Tierra me tiene que tumbar Casi al 100% no A lo mejor no entero, pero con el full play Ah, Tera Fuego ¿Cómo? Ostras, pues ya puedes ir a por, a por Tiranitar Porque si no... Tiene un problema, amigo Tiene un problema, amigo ¿Habrá ido con algo de fuego? A por Goldengo, ni de coña O sea, no tendría ningún tipo de sentido Terremoto, vale, vale Esperaba eso Pero no entiendo por qué te la cristalizas aquí Al, al fuego Solo tienes el la, la opción de, de que yo sobreviva que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y comeros una avalancha. Ojalá hubiera tirado otra cosa ese, ese Murkrow. Algo que no sea foul play. Por favor, Murkrow. Fuego sucio. Vale. ¡Qué perro! Ok. Estamos bien. Estamos muy bien. ¿Por qué estamos muy bien? Porque tenemos a Goldengo. Y tenemos a Garchomp. Se acabó el Viento fin Tiro Trick Room, mi Garchomp, mi Garchomp es full rápido No me interesa tirar Trick Room Me interesa tirar Fieberda Fieberda No sé ni pronunciar ya ¿Tengo? ¿No tengo terremoto? ¿Cómo? <risa> no tiene terremoto este Garchomp Pero ¿qué? no sé en qué están pensando la verdad A ver, si el rival es bueno tiene que proteger a Garchomp Así son las cosas si el rival es bueno, tiene que proteger a Garchomp No voy a tener que estalizar tipo acero porque me puede llevar una toña que no tiene sentido Así que voy a hacer esto Él debería proteger a Garchomp Vale, no lo ha protegido Es que, quiero decir, porque su única play es tirar terremoto aquí Si no, cae Ahí está Y mi Garchomp no cae Por tanto ya tumbamos al suyo Y luego con Farigiraf más Garchomp Terminamos el combate Golpe crítico a Garchomp, eh De verdad, La hacks que estoy teniendo en esta serie no tiene ningún sentido Chicos, estoy teniendo muy mala suerte Y eso como que no mola Garchomp, Garra Dragón Pum, pa' tu casa Y ya está, ahora Murkrow, lo máximo que puede tirar es Foul play Y yo puedo hacer Ah, no, no puedo hacer Protect Yo iba a decir de, de hacer Trick Room y tal nah. Con Farigiraf tengo que tumbar a ese bicho Pero al 100% Te da tipo normal, ya está Creo que es un GG como un castillo esto, eh Pero bueno, por si acaso hay que jugarlo hasta el final, chicos Te Qué grande es Farid, La madre que me parió Ok, teracristalizamos voz a Ron No voy ni a tirar Trilum, me da igual Y garra dragón, o sea, ya está Straightforward. forward No tener terremoto es como... What? Y no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno, me sirve Teratipo normal no lo vi, visto, ah, sí, sí lo he visto Coño, la gema, cómo no lo voy a ver, si, si es el único que no salía En los trailers, chicos, increíble Lamentable esto. Vale, Juego sucio, te cargas a Karchomp, obviamente, pero esto te va a doler. Que no vas a querer dos, Murkrew, porque soy lifeform. Bozarrón, no sé cuánta vida tendrá, ¿cuánto, cuánto ataque especial tendrá este bicho. Suficiente. GG, claro que sí. Tenemos segundo rival del día que es... Bueno, no, no, ni, ni lo intento, chavales, ni lo intento. ¡Uh, dondozo Tatsugiri! Tenemos que meter a nuestro amigo Murkrow, 100%, porque es el que tiene, digamos, eh... hace Aunque este Volcarona, si no recuerdo mal, es... Ah, no, es tipo Fuego. Pensaba que era tipo Planta y con el gigadrenado. pero se ve que no. Con tipo Planta, bueno, pues algo se podía hacer. Nah, eh, tiene que ir Murkrow, pero va a ir en back. De lead vamos a ir con Tiranitar y Goldengo. ¿Por qué? Porque creo que me va a salir con el... Con el... Grimstar. Y así le ponemos presión tanto por física como por especial. Y además, solo va a poder tirar una pantalla de las dos. Luego nos puede salir tanto con el hielo, nos puede salir con Skeledrish, con... Todos Tiranitar lo hace muy bien, ¿vale? Es cierto que si sale con Don Dozo o mete a Don Dozo al cambio, pues tenemos un problema. Entonces Murko tiene que entrar 100%. ¿Y cuál es el último, chicos? Garchomp no es especialmente bueno aquí, eh, porque con el Glaceon y tal y eh... voy a ir con Volcarona jugándomela un poquito, yo creo, eh, porque si Garchomp no tiene tierra, además. Esa es otra. Tiene solo dragón, lucha, no sé qué, o sea, está, está full borracho ese Garchomp. Vamos con esto, a ver. Entra Volcarona, chicos, increíble y dejamos fuera a Fariraf. Hemos probado todos los Pokémon. Qué barbaridad. Vale. Let's go, compañero de nombre raro. Dead. Parece Dead. Parece que pone Dead. Ok, ¿con qué nos abres? Ahora ya entiendo. Vale. Buah, qué lead. Qué pedazo de lead, chicos. Esta lead es una sacada. ¿eh? Es una sacada muy grande. Puede tirar Tigrum o algo así, pero... No me importa. Avalancha... Puedo meter un Maquinación incluso, ¿eh? Ah, no, no, no nos la vamos a jugar. Voy a la sombra. Vamos a ir Full Striker. Si protege el Skeletrich, que es una opción... Eh, podemos flinchear al Slowbro, ¿vale? Y el Slowbro, si nos hace algo de... De agua, al Tiranita nos va a activar la Winness. Así que yo creo que el lead... El lead ha sido espectacular. Sinceramente, ¿eh? No quiero gustearme aquí porque si me tira Trick room O alguna cosa extraña, Danza Espada... O sea, si tirar Danza Dragón o tirar Maquinación... Se nos puede complicar, ¿vale? Vale, protección. Bien, bien. El avalancha puede flinchar. Que es lo, lo. a lo que vamos a jugar ahora mismo. Podía haber ido por el. Eh, sí, sí. Podía haber ido a por, por Slowking. Pero bueno, es que hay que jugar a esto, chicos. Porque de avalancha no lo mataba. No lo falles. Vale, no lo falles, ¿eh? Vale, bien. Por lo menos está la oportunidad de que flinche. ¿Flincheas? No. Ok, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Estamos bien, estamos bien. Tengo avalancha Que me va a activar la weakness si me hace algo de, de de agua, chicos O sea, que es importantísimo eso, ¿eh? Avalancha Y aquí puedo cambiar a Volcarona Perfectísimamente ¿eh? Pero perfectísimamente he hecho, he hecho muy buenos picks, yo creo, ahora mismo ¿eh? El avalancha entra entra igualmente No sé si el... El Skeleton llevará algo de lucha, chicos Se juega con algo de lucha Terativo planta ahora ¿Verdad? Esto me lo, me lo veo venir yo Ahí está, terativo planta ¿Tendrá Terablast? Blast? No juegas No puedes dejar a Goldengo en campo, ¿no? Goldengo también te pone mucha presión a los dos Lanza llamas En el pechito En el pechito Y canto ardiente Lo aguantamos, chicos Muy bien Muy, muy bien Ataque especial subido Me da igual Avalancha no lo voy a matar, Bueno, no vamos mal, yo creo. ¿Creéis que de un triturar mato a Skeletons? Es que yo creo que no, ¿no? Triturar. Protección. A mí que esté ahí el, el Slowking me da exactamente igual. Me da exactamente igual A ver, si tiene Tera, tera blast de planta Me puede volar al... Tiranitar, la verdad Y sería mala noticia Sería mala noticia Vamos a ver qué tal esta jugada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un chiste malo? ¿Qué? Ha puesto Nevada, me da igual Que es para bajarme la defensa especial al Tiranitar Coño, pues igual sí que me va a volar eh. A ver Grim, entra Grim Canto ardiente, protección Buah. Este, turno, este turno también ha sido muy bueno Este turno también ha sido muy bueno Triturar Placa, vale, otro más y cae No, otro más y no cae <ríe> Ostras, que combate más lento, chaval Ay, vaya cidra Bueno Onda Ignea No me importa Fake Out, vale, bien Y Tera... Bueno, el ataque de fuego, ¿no? Canto Ardiente, vale Ahora no lo vamos a aguantar, ¿no? Está más uno, tío ¿Cuántos quedan de Trick Room? Es una muy buena pregunta Creo que es el último turno de Trick Room tengo niebla. Vamos a hacer esto. Murkrow, sala a combatir, Maboy. ¿Cuánto queda? Vamos a verlo. De Trick Room. Un turno. Se viene. Se viene. Se viene. Vamos, Murkrow. ¿Eres God? Eres muy God. Vale, está a más dos, pues ahora estás a más cero, hermano. He explicado. Choque anímico, esto me va a doler. ¿Me deja un PS? ¿En serio, tío? Ah, porque soy Sash No soy... No soy Eviolite, tío Que podía haber aguantado Y relajo, perfecto Perfecto O sea, estamos... No os digo cómo estamos Porque estamos volando Ahora mismo Estamos volando El problema es que puede poner pantallas, por supuesto ¿Pero me importa? Yo creo que no Sinceramente Avalancha, spam y tengo canto mortal. Este, el canto mortal es una troleada increíble. Es una troleada increíble. Voy a dejar el viento a fin. Ah, no, siquiera me hace falta. Es que canto mortal es una troleada espectacular. Eh. El canto mortal para Don 12 está bien, pero Voy a proteger con Mulgroh. Vamos a dejar a Murkrow en campo un turno más Vamos a dejar a Murkrow en campo un turno más Sí, ¿por qué no? Avalancha, pueden flinchar los dos le, Qué poco le quito al Skeleton, es increíble Vale, me activa la weakness, eh. Cuidado porque me activa la Wigness y lo tenemos que tanquear 4 PS Ah, crítico, tío, de verdad Es que es increíble esto, eh O sea, este juego es verdaderamente increíble Has pegado al Murkrow Has pegado al Murkrow, eh, Grim. Has pegado al Murkrow, bien Bien Madre mía, de verdad, este juego Lo de los críticos no tiene Ningún tipo de sentido Es que no puedo hacer nada Viento afín puedo hacer Es lo único que puedo hacer Y Goldengo tiene que limpiar eh. No sé si va a poder limpiar La verdad no sé si va a poder limpiar A ver, triturar mata directamente al otro Pero él va a ir a por Tiranitar ahora, 100% Y no tener foul play con Murko es una cagada ¿eh? No tener full play con Murko es una cagada Aunque ese, ese grim no tiene pantallas ¿O soy yo? ¿O es que tiene solo Light Screen? Puede que solo tenga Light Screen, Fake Out eh, Parting Shot o algo así No puede tirarlo porque no tiene cristalizado Y voy con Rock Slide No falles, vale, mátalos a los dos Ah, que tiene una wear el. Es verdad, que tiene una wear. Vale, flinchea. No, no flinchea. Ok. Madre mía, ese bicho es duro de pelar, eh. Ese bicho es duro de pelar, Max. Qué barbaridad. Y ahora no puedo tirar, obviamente, canto, Canto mierdas. Pues no sé si he ganado, la verdad. Yo creo que perdemos aquí, chicos A ver Aquí tenemos un problemón Y es que si tira Trick Room Y Protect Hemos perdido Entonces tenemos que leer Lo intentamos leer Supongo que es nuestra única opción ¿no? Que él tire eso y nosotros tirar niebla para quitarle el busteo. Y rezar porque no nos mate. Que yo creo que sí que nos mata. Sinceramente. Ahí valvo la sombra. Matamos al slowbro. Ah, no. Ah, perfecto. Nada, ah, increíble. Ah, se cura. Y mete el trigroom. O sea, le va a salir todo. Me lo estás diciendo. Barbaridad. Nada, este, este... Este combate no ha salido como queríamos, ¿eh? No ha salido como queríamos, chicos Me va a pegar con fuegos Es que me da igual te la cristalizar Me da igual te la cristalizar fibra dorada Y... Protección GG Lanza ya. ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ah, vale Que ha hecho más con el otro Vale, vale, vale Bueno, tanqueamos Que eso siempre viene bien Fiebre dorada No lo matamos Ni borrachos Crítico, eh Pero es que, no, es que ni siquiera nos sirve Es que ni siquiera nos sirve eso Ahora no sirve A ti a sí que te ha servido A mí no me sirve A mí no me sirve Vamos a jugar la baza del canto mortal, chicos. Si sale, cuidado si sale. Te imagino, ya está. Y pues aquí lo tenéis, chicos. Este equipo que ha sido conteado totalmente por Schledirich. La verdad es que me ha sorprendido. Un Skeletrich tipo planta contea prácticamente a todo el equipo. Tenía que haber a lo mejor jugado con El caballo yo que sé, con el parira, vete a saber Aquí tenéis el líder del equipo, pero si Bueno, aquí Pero si no tenéis, eh... ya no está disponible Por lo que sea, cuando estás viendo este vídeo Tenéis también el paste en la descripción Vale compañeros, y nada, nos vemos Con el próximo equipo